favor sí claro no me toques el tema narcotráfico porque si yo algo tengo que destacar y quiero conversarlo muy largo con vos es el tema de la interdicción de la del asunto del narcotráfico porque en eso anda muy bien muy bien la, la cosa el tema de los agentes químicos me gustaría hablar con vos yo he recibido documentación le he mostrado aparentemente aparentemente no hay o, o más bien técnicamente no hay ningún problema de sobreprecio, no hay problema de ninguna cosa. Ataja esto en un, en un problema. El vendedor el vendedor es hijo de un amigo tuyo. Ustedes dirigieron, no dirigieron la, la compra y que sea él, ¿por qué se le compró a él? Este es un tema que queda en la nebulosa. Curiosamente ya no se denuncia el, el asunto y a mí me parece importante saberlo. Yo he visto todos los papeles, tengo un montón de papeles, lo toqué el tema y sigo sigo pensando. El vendedor es hijo de un amigo tuyo o de una persona eh, conocida tuya. Nuestros pueblos son todavía muy chicos, como para que uno no se conozca. Entonces, sí. la, tienes, la tienes razón. El, el, el vendedor obviamente es hijo de un conocido mío. Conocido sí. En la misma ciudad, somos del mismo lugar, yo lo conozco, no lo, no lo, no lo he visto a, a Lucho hace muchos años. Aficionado a las armas, él, muy aficionado, y yo sí. también muy aficionado a las armas, me fascinan las armas, eh, pero eh, cual, yo no yo no le veo absolutamente ningún problema. Toda la documentación está aquí, está en el eh, en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Gobierno. Y yo, Carlos, he presentado. Me he presentado a la Fiscalía, he presentado un memorial y, señores, soy ministro de gobierno, pero soy un ciudadano común. Aquí está mi, mi, mi memorial. Cuando quieran que declare, aquí está mi presentación voluntaria. Yo estoy para declarar, para dar toda la información que necesiten. Yo, Carlos, no tengo ningún problema. Y ojo, no es que este ministerio ha adquirido los, los, los, los gases, de... ¿no? eh, los ha adquirido el Ministerio de Defensa, pero no le estoy sacando la nalga a la jeringa.